Hola mis hermanos cristianos en la gloria, aquí en la, las buenas nuevas del, del, del reino de los cielos. Siempre esa, esa palabra que el Señor nos habla nos más que de nuestro corazón, como siempre lo digo. Y hoy el Señor nos habla por qué la gente, por qué el pueblo cae en errores doctrinales. Y el Señor precisamente lo lleva a Marcos capítulo 12, del versículo 18 en adelante. El Señor nos habla de aquellos saduceos que hoy vemos, saduceos que únicamente escuchan fábulas. No quieren escrudiñar la palabra de Dios. que les influencia únicamente que la iglesia... Como lo hablamos en una emisión de hablando con Jesús Podcast, que hoy las discotecas de hoy en día son las iglesias de hoy en día no estoy diciendo todas pero la mayoría y eh, quieren tener cabras y es por eso que vamos a leer rápidamente esa palabra y dice eh, aquí en Marcos capítulo 12 del versículo 2 eh, el versículo 18 en adelante mira lo que le, le preguntan sobre la resurrección al señor entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección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 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Continúa 24, 25, 26, 27, pero ahí paremos un momento. Miren que los sauceos únicamente querían escuchar fábulas, es lo que vemos hoy un pueblo de Dios, únicamente quiere escuchar ser entretenido, únicamente porque... Eh, los homosexuales eh, hoy vemos en iglesias que necesitamos aceptar los homosexuales hoy necesitamos aceptar que traigamos al, al, al cantante eso para que la gente venga y para que la, la iglesia se llene de, de, de dinero, claro que se necesita tener aportes para continuar el ministerio, pero hoy vemos únicamente que eh, la gente quiere únicamente eh, seguir la influencia de la cultura lo, lo que diga el mundo, más no lo que el señor está estipulado en su palabra la gente no quiere escudriñar eh, la, la palabra de Dios, y es por eso que también en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, nos está diciendo que tampoco creían en la resurrección y también estaban, eh, como en esa época, como los saduceos, eh, estaban influencia, siendo influenciados por los griegos, por esas fábulas, por esas historias que realmente no escudriñan la palabra. Ah, se mezclaron con la cultura griega. Hoy, hoy la gente se está mezclando con el mundo y realmente está escuchando más lo del mundo que la voz del Señor. Un punto que nos pone el Señor es que debemos apegarnos más a la Palabra de Dios y no a, a la influencia a, del mundo, a la cultura del mundo, nos dice el Señor en el, el Hombre Poderoso de Jesucristo. Los aoseos se apegaron a las fábulas, a las historias una vez más. Perdona que sea repetido, pero el Señor nos está queriendo, me está queriendo decir que repite, repite esta parte porque la, la, la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios no realmente no está escuchando la Palabra, únicamente quiere escuchar eh, lo que ellos quieren escuchar eh, porque esto me ah, porque yo voy a ir al evangelio, voy a bautizarme y entonces y si me y si me muero entonces yo soy salvo no, recordemos lo que dice Hechos en el capítulo 2 versículo 38 que necesitas arrepentirte estoy bautizado para ser salvo, eso es lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia pero siempre la gente va a justificar algo, ¿no? que yo me puedo tomar la cervecita que yo puedo hacer, siente justificando porque hay una influencia cultural la influencia del mundo nos está diciendo el Señor, la gente siempre va a justificar nos dice el Espíritu Santo, porque no lee la palabra de Dios. Es por eso que el Señor, eh, que en la palabra de Dios dice una vez más, mira lo que dice en Hechos 2.38, que debes arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. ¿De qué? De tus pecados. Y mira lo que les contesta el Señor Jesucristo a esta, a esta iglesia. Ah... Uh, a, este iglesia, a estos saduceos, perdón, eh, Mira miren lo que dice, por cuando uh, resuciten de los muertos, ni se casará, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Escucha eso lo que dice el Señor. Por res, uh, respecto a que los muertos resucitan, mira lo que dice el Señor, no habéis leído en el libro de Moisés como le habló, Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque él dice que yo yo soy, porque esas personas en ese tiempo todavía existían, todavía estaban ahí. No dice, yo era el Dios, no, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Entonces hoy vemos que una, la gente quiere únicamente la moda, Hoy vemos las iglesias, bueno, aceptémoslas con, con pantalones rotos, porque si no, se nos van y se, y se acaba la ofrenda. Y no, aceptémoslas de esta manera porque, porque sí. Yo, querido líder, querido hermano, ¿tú realmente quieres ir a una iglesia a hacer un club social? Y como te lo he dicho, y con mucho respeto, si quieres un listado de iglesias que te hablen bonito, te lo puedo dar. Suscríbenos a, a, a CEG Pastoral en la y te puedo dar el listado de las, todas esas iglesias que están muy bonitas y que te aceptan y que te dan un show. Pero te vas a una perdición. Por eso el Señor nos está diciendo en esta emisión en esta la influencia de la, de la cultura. Y, y, es, y es poderoso lo que nos dice el Señor 27. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros... Así que vosotros mucho erráis. Porque no lees la palabra, no escrodiñas la palabra. Cuadras tu palabra, la palabra de Dios, a tu forma de ser. No valoras lo que te dice un siervo de Dios. No entiendes lo que un siervo de Dios te está diciendo. No es Dios que te está hablando. está hablando ese, ese, ese instrumento, tra eh, perdón, es Dios que te está hablando a través de ese instrumento del Señor. Pero a veces hace caso omiso a lo que te está diciendo más importante es la, esa influencia cultural esa, ese, ese, estás levitando digámoslo así en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Celestial manda fuego sobre este pueblo en el nombre de Jesucristo mira que el Señor eh, te dice al Espíritu Santo para de escuchar historias, fábulas escudille mi palabra realmente si tú vas a tú no viniste a contender si tú, sino viniste a mostrar una verdad, que el camino, la verdad la, la verdad y la vida, ¿quién es? Jesucristo. Dale a entender a esa persona que Él es el camino, la verdad y la vida, y que por esa verdad eh, lo, eh, va a ser libre. Pero tienes que ir con fundamentos bíblicos, no con fundamentos humanos. Tienes que ir con Biblia, tienes que mostrar dónde está, no tu humanidad realmente lees la palabra de Dios, me enfatizo otra vez el Espíritu Santo que te diga, realmente la lees, la escrudiñas? la profundizas, y mira lo que nos dice, cuidado con lo que escuchas, te dice el Espíritu Santo, no todo lo que, lo que estás escuchando, no todo lo que ves, no todo lo que vas con el internet es, es cierto. Y mira lo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, y, y, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira lo que nos está diciendo en 2 Timoteo 4.4, resáltalo, ponen en villa, escríbelo, 2 Timoteo 4.4, y, de de, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mira que eh, esta respuesta cuando en, que Jesús nos está hablando del 24 20, al versículo 27, es muy interesante. Está diciendo, le está diciendo, mira, tú me estás... Como tratando de corchar, estás como te, me estás como probando, y yo te estoy respondiendo. Y como lo dice una vez más, el versículo 25, eh, El versículo no, versículo 26, perdón. Pero respecto a lo que los uh, res uh, respecto a que los muertos resuciten. No habéis leído en el libro de Moisés que como le habló Dios en la salsa, diciendo, yo. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el Señor te dice, yo soy tu Dios, escudíñame profundiza mi palabra. Y un versículo antes nos dice, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Tú realmente crees que los saduceos estaban escrutinando la palabra? ¿Realmente tú estás escudriñando entendiendo la palabra de Dios? ¿Tú realmente la estás profundizando y entendiendo lo que dice? ¿O estás leyendo únicamente Dios es amor, Dios es vía, el ejemplo que pongo? Y ya. Y la cierras y mejor dicho a la mesita de noche, donde la guardes y ya que, que se acumula polvo. Mi hermano, mi hermana, el Señor te está hablando al más profundo de, su, de tu corazón. Y mira algunos puntos rápidamente. En el versículo 24 eh, nos, nos está diciendo... No están atentos a la palabra de Dios. Versículo 25. Vamos a, ser, uh, vamos a ser transformados. El versículo 26. Ellos todavía existían. Una vez más, estas eh, Abraham y Jacob existían. Analiza más la palabra de Dios cuando leas la palabra escruíñala y cuando vayas a, a, a hablar con alguien. Entienda primero lo que el Señor te está diciendo para poder enseñar a los demás. Las personas quieren diversión hoy en día. Quieren escuchar fábulas, más no la palabra de Dios. Y ya para terminar, eh, mira que el Señor, terminamos con Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escruiría las Escrituras, porque a vosotros os, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos de la fe que conquista, una vez más, como lo hemos hablado en otras emisiones, y una emisión de Hablando con Jesús, pues te invito que la, que la veas, que se llaman las, las discotecas de hoy en día, que son, no todas, las iglesias de hoy en día, que únicamente quieren entretener las, a, las, a las cabras. Como decía Charles Pergot, que hoy en día se, habrán, uh, habrán payasos entreteniendo cabras. Y vemos unos sauceos hoy en día que únicamente quieren ser eh, entretenidos, únicamente escuchando fábulas, y no realmente profundizando la palabra de Dios. Espero que esto te haya llegado al más profundo de tu corazón, y síguenos por nuestras redes sociales, también eh, por nuestra página de internet, cristianosanagloria.com, y siempre dale la gloria y la honra al Señor, y te invito a que eh, estés en la gloria para hablar del Señor. Bendiciones.